La Dirección Provincial Duarte de Salud llamó a la población tomar medidas para eliminar los criaderos de mosquitos que pueden ser transmisores del dengue en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde se ha informado algunos casos sospechosos. Precisamente eh, ya tenemos un par de semanas inmersos en lo que son las la parte de prevención en el sector Víctal Valle, de aquí de San Francisco. Y justamente hoy ando un equipo también trabajando en Víctor Al mismo tiempo, otro equipo está trabajando en la parte del de capacito, eh, en lo que tiene que ver con la prevención. Es importante que la población se integre en lo que tiene que ver con la eliminación de los criaderos de mosquitos. Usted que me está viendo, si usted revisa su patio, lo más probable es que usted va a encontrar esos criaderos. Y porque en cualquier lugar donde se acumula agua, eh, como pueden ser botellas, eh, vasos plásticos, las barricas, de una barrica sale más de un mosquito diario. Entonces hay que mantenerla tapada herméticamente para evitar que se, que se críen los gusarapos, Por eso que usted está viendo ahí son mosquitos posteriormente. Entonces, si revisamos nuestro patio, lo que tiene que ver con la basura, lo que tiene que ver con los solares perdidos, inclusive, donde la gente tira muchos desperdicios, las botellas y, y demás, eh, lógicamente eh, podemos controlar el problema de la reproducción de mosquito. Si no hay agua no hay mosquito, el mosquito se reproduce en el agua. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.